es el protagonista que o que no hola qué tal Hello Kai y es a Saiyanara este es un nuevo video en el canal pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal le des un like a este video y que compartas este canal con todos tus amiguetos pero si estás fuera alone solo suscríbete pero ya no será fuera alone porque ahora yo soy tu amigo así que sin nada más que decir comencemos ¡Ah! ¡Ah! Para, com para comenzar Les quiero decir que para los fanáticos De las historias y de Mickey Mouse Les traigo este video O sea, este va a ser el mejor video Para ustedes Entonces, les voy a contar Sobre la historia De Mickey Mouse hey, ¿Ese pequeñín quién es? Nadie lo ha visto, yo creo Se llama Oswald y se los contaré después. El video que viene es mi tercer video en el pasado y este pequeñín forma parte de esta historia. Y tengo acá a todos los mis muñequitos. Les traigo un nuevo video de Mickey Mouse. Así que mis queridos amiguitos, nos vemos a devolvernos en el tiempo. Hola que tal, hello, hi won't you say This is my first video on the channel. But before I start, I will invite you to subscribe to the channel, put a like on the video and share this with another of your friends. But if you're forever alone, only subscribe. But you are not more forever alone because I am your friend now, okay? So with nothing more to say, let's start. First of all, I want to say that the people that like videos of the stories of something and the fans of mickey mouse i have the video of mickey mouse so this is my third video of of the past so let's go back on time hola amigos pues en este momento estoy en el almacén y mi papá aún no ha llegado, pero ya nos informó que ya casi llega. Y vine, estoy haciendo este video porque quiero mostrarles estos peluches. Los, los dos son Mickey y les quiero contar su historia. Todo comenzó con un conejo llamado Oswald, que nació... Fue terminado de ser dibujado por Walt Disney aproximadamente en el año 1913. Oswald fue una celebridad para todos, era muy cómico y también era el protagonista de Disney. Lo que pasó fue que Oswald Universal le robó los créditos y los derechos de autor a Oswald haciendo una caricatura como copia de Oswald. Entonces la compañía de Disney perdió a Oswald. Y tuvieron que reemplazarlo por otro. Entonces ahí fue cuando llegó Mickey. Originalmente lo llamaban, lo llamaron Mortimer, pero el Disney y su compañía lo cambió por Mickey porque sonaba mejor. Mortimer hoy en día es el nombre del creo que el archivo enemigo de Mickey. Bueno, el caso. Mickey tuvo un episodio donde estaba en una avioneta y con su novia Minnie. Pero lo que pasó era que Mickey era muy envidioso, muy grosero, ¿sí me entienden? Entonces, público y todo no le gustaba y terminó no siendo exitoso la compañía disney dijo que este, este episodio de Mickey no era muy exitoso y que era muy feo lo, lo cambiaron, dijeron que no volverían dar, a dar más ese por el stream bot Willy, que es el primer la primera película que hizo Mickey porque ya Mickey era más carismático y todo pues era ese Mickey que hoy en día ya conocemos entonces lo cambiaron y ese fue muy exitoso en español eso significa Mickey y el barco de vapor Y fue un episodio que a toda la gente le encantó Y que fue muy muy muy pero muy exitosa Que la compañía recibió mucho dinero Y por eso acá tiene la gorrita y todo Ahora este es el Miki de la actualidad el que todos conocemos pues También quisiera compararlos Para que veamos qué fue lo que cambió con Mickey. Lo primero que cambió con Mickey fue que sus zapatos eran blancos Por lo que era antes en formato blanco y negro Hoy en día Mickey tiene un formato a color como es hoy en día Con zapatos amarillos Él antes tenía un pantalón ¿sí? así como un chaleco ahí, un chalequito de obviamente blanco Con los botones igual que hoy en día blancos O sea que eso queda igual En cambio Mickey acá esta tela es roja Y los botones como les dije siguen siendo los mismos. Ahora, que vamos a ver? Las manos. ¿Qué pasa con las manos? Mickey antes tenía dedos así, pero este Mickey tiene ahora los dedos pegados y el dedo gordito está un poquito separado. Bueno, el único que está separado. Y tiene ahora guantes, en cambio el otro no. Ahora, este Mickey era más cachetón y con la boca más grande. En cambio Mickey de la actualidad no es tan cachetón tiene la boca un poquito más pequeña Los labios Tenía la nariz más grande Pero obviamente es un peluche Así que pueden hacerle modificaciones Tenía como si fuera un brujito ahí Y con un nariz grande O sea, que dijo muchas mentiras Era más grande que la de Mickey Y más pinteaguda En cambio la de Mickey sí fue mejor dibujada Y es más o menos así Un poquito más más fácil Y menos raro Y ahora, la otra cosa Es que el Mickey antiguo Tenía las malas, los ojos negros lo cual era antes normal porque así era como dibujaban las caricaturas bueno varias caricaturas se hacían así en cambio este mickey tiene ojos muy realistas los ojos acá blancos las pupilas negras y la otra es que tiene una gorrita de barco y este no o sea este fue porque este es del But Will de la primera película que hicieron y este pues no luego ya pasó el stream Book will y además el mickey normal entonces, esto es todo. Ya así dejamos todo y entonces espero que les haya gustado el video. Bueno, adiós.